amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy traemos un video muy importante para ustedes cómo eliminar cuenta de Google de Xiaomi Note 11 En este caso tenemos la versión de MIUI 13 Y esta es una nueva seguridad gente Como ustedes pueden ver acá en el dispositivo Ya tenemos la versión de MIUI 13 Lo que vamos a hacer para hacer esta cuenta de Google O para eliminar esta cuenta es un paso muy importante Un proceso muy fácil para que ustedes lo aprendan Primero, lo que vamos a hacer es no utilizar una PC, lo vamos a hacer método manual, gente, ya que algunos métodos no es necesario PC. Entonces, una vez acá, tanto en las opciones de Wi-Fi, como ustedes pueden ver, yo me voy a conectar a mi Wi-Fi pues, para hacer el proceso, porque si no, no voy a poder hacer el proceso. Tiene que estar conectados a Wi-Fi, sí o sí. Listo, me conecto entonces rápidamente. Y en la misma opción donde dice conectarse a la red, voy a subir hacia arriba, voy a agregar una red. Y acá lo que voy a hacer es buscar YouTube, gente lo voy a escribir este link youtube.com, Lo doy dos clics y en la parte de arriba se me activa varias opciones, lo vamos a ver donde dice dónde está el enlace prácticamente y ahí automáticamente ya estaremos en YouTube. Acá lo que vamos a hacer, vamos a dar clic en la personita, vamos a donde dice ayuda y comentarios. Listo, entonces una vez estando acá, pues gente, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a buscar aquí apps. En este caso, yo solamente voy a escribir ap. Y listo, acá como tú puedes ver nos da tres opciones. La que vamos a seleccionar nos dice borrar o deshabilitar aplicaciones en Android. Listo, en este caso viene a ser la primera. Listo gente, entonces ya estamos ahí. Se nos carga un texto con varias opciones. Como dice cómo borrar y e inhabilitar En la parte de abajo dice cómo borrar a veces que, que instalaste. Lo damos ahí en, la, en, en el número 1. Le damos un clic y ya estaríamos dentro de las aplicaciones de nuestro dispositivo, gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este punto? Una vez tanto acá gente lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ubicarnos donde dice configuración En este caso lo tenemos acá Le damos un clic y lo damos en abrir Ya estamos en configuración del dispositivo y En este caso lo que vamos a hacer es muy importante Vamos a ir donde dice ajustes adicionales Accesibilidad Y acá vamos a habilitar el menú de accesibilidad Como el caso de los Motorola gente Como tú puedes ver en la parte de abajo se me apareció un iconito normal Lo voy a dejar ahí Una vez que activo esta opción vuelvo hacia atrás Hacia atrás hacia atrás y me voy a ubicar nuevamente acá hacia donde dice información de aplicaciones listo, acá vamos a estar entonces gente, vamos a dar en mostrar el sistema, mostrar la aplicación del sistema y vamos a buscar configuración de android en este caso vamos a ir con la letra C como paso principal gente para hacer lo que es la cuenta de google de este dispositivo vamos por acá lo tenemos listo, acá lo tenemos, configuración de android tenemos esa opción acá de a inhabilitar gente. Como ustedes pueden ver lo pueden inhab, inhabilitar. Y lo forzamos de tensión. Listo. Volvemos hacia atrás entonces. Y acá vamos a ir nuevamente a la parte de abajo. Hay otra configuración de Android. También lo vamos a forzar de tensión. Listo. Una vez ya hecho eso. Vamos a buscar Google Play Service. O servicios de Google Play. En este caso como está en orden alfabético. Voy a buscar con la letra S. Listo. Voy buscando. Casi está el último gente. Y acá lo tenemos. Y lo voy a inhabilitar. Listo acá forzar de tensión igual vuelvo una vez he hecho eso vuelvo listo voy a volver hacia atrás y me voy a quedar acá en wifi acá lo voy a dar en siguiente y como ustedes pueden ver ahí como quiere configurar y el dispositivo pues se queda ahí nomás no que vamos a hacer eso acá gente vamos a dar clic en el icono de accesibilidad y lo damos donde dice asistencia de google le damos un clic ahí hasta que nos salga la opción de configuración le damos un clic rápidamente listo a ver vamos a intentarlo nuevamente configuración tiene que abrirnos lo que es la opción de configuración gente porque si no no vamos a poder quitar la cuenta de google listo ahí ya se me bueno se me volvió a borrar lo voy a intentar nuevamente gente. listo entonces en cuanto se quede en la, en la configuración Lo que van a hacer ustedes pues Es habilitar lo que es servicios de Google Play A ver lo damos clic acá Configuración Rápidamente lo vamos a habilitar gente Entonces porque ya que el tiempo nos gana Como tú puedes ver yo lo voy a hacer de forma rápida Configuración, habilitar Bueno no, me lo, no lo logré dar nuevamente Y lo habilito, listo ahí nos dice que está habilitada, volvemos hacia atrás con un solo clic y nos llevará automáticamente hacia lo que sería ya servicios de Google nada más aceptamos, aceptamos ahí vamos a esperar un momento Esto acá nos pide entonces que establezcamos, no lo vamos a dar a nada gente acepto y acá vamos a seleccionar cualquier fondo ¿no? en este caso lo vamos a dejar ahí